Hoy domingo es un día de bebé y aunque se tire el coba no, no vamos a mover. Eh hey, hey, eh, hay para ti, viejo y equipe. y la que se bebe el romo se lo vamos a meter. un bate de no se queda. Hey, hermano, usted me entrega, si usted quiere... No, no, no, no. y se fuma y se gata, se bebe y se rapa Mujeres psicópatas muevan la chapa Me gustan las perry con un flow de gata Todo el mundo tranquilo que ahí viene la sasa Este día está bacano pa' correr Pa' darme una nota y donde quiera amanecer Lunes para que pueda, que yo pueda mañana yo no sé Pero este día estoy claro que ya yo lo disfruté Hoy domingo es un día de bebé Y aunque se tire El pin mira bebé, ah, ah. y un pin mira y un pin del mira que yo un muchacho? mira produciendo